Bueno, señoras y señores, y aunque ustedes no lo crean, la cosa está caliente, caliente en el tema del mar de China meridional y en el tema de la fusión, porque ahora se le llama fusión, a la fase activa que está teniendo ejercicios navales conjuntos entre la Armada de Rusia, el ejército de China. Jinping y el ejército de Sudáfrica y estarán previstos disparos de artillería, protección contra ataques aéreos, acciones antiterroristas, así como maniobras tácticas y socorro de un buque de peligro. A propósito, en las últimas horas se conoce que Estados Unidos ha enviado un submarino como para mostrar también poderío militar y decir, bueno, nosotros también estamos aquí con todo el poderío si algo se descontrola, ¿no? Pero bueno, siguiendo la información que están emitiendo medios eslavos, por ejemplo el medio TAS, dice que este sábado comenzó en el Océano Índico la fase activa de los ejercicios navales MOSI-2 en los que lo integran Rusia, China y Sudáfrica, señala el Departamento de la Defensa del país africano. De acuerdo con lo que ha dicho la cartera castrense en Sudáfrica, esto se hace en el marco de la fase activa y se llevarán a cabo de artillería, protección contra ataques aéreos enemigos, acciones antiparquistas, así como maniobras tácticas y socorro de un buque en peligro, o sea, van a tratar de copar todas las áreas inminentes en donde pueda estar en riesgo las... En esta zona, en la región. La tarea de los simulacros actuales, dice el Ministerio de la Defensa de Sudáfrica, consiste en aumentar el nivel de coordinación y cooperación entre las fuerzas navales de los tres países participantes. Afirmaron desde el departamento y, a su vez, la ministra de Defensa sudafricana, Tandy Modais, subrayó que las maniobras trilaterales serán de utilidad para todos los países participantes debido a la combinación de sistemas navales operativos y el mejoramiento de Sistemas conjuntos de control en el marco de la fase activa. En otras cosas y según expertos independientes en el tema va caminando la imposición del mundo multipolar. Viene por debajo económico y también se está construyendo a nivel militar. Esto dicen expertos y opinólogos. En el marco de la fase activa los infantes de marina rusos también han realizado simulacros liberando un buque de por su parte, Konstantin Nikitsev, alto oficial de la Armada rusa, almirante Gorskov, comentó que la interoperabilidad con los militares chinos y sudafricanos es bastante simple a pesar de la barrera del idioma. Estos ejercicios irán hasta el 27 de febrero. Rusia está representada por el buque cisterna Kama, la fragata almirante Gorskop, equipada con misiles hipersónicos, la flota china compuesta por un destructor, una fragata y un buque auxiliar y por Sudáfrica participa una fragata de dos buques auxiliares y más de 350 efectivos.